Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Janino Gueto y soy parte del Club de Creadores Carlos. En esta oportunidad vengo a mostrarles cómo se realizan estos hermosos aretes que son unos topos en alambrismo en tejido atrapasueño. Espero les guste. No olviden suscribirse al canal para recibir nuevas notificaciones de nuevos videos. Para ello vamos a necesitar alambre calibre 18, aproximadamente 20 centímetros. Y alambre calibre 26, vamos a utilizar 150 centímetros, que serían 75 centímetros para cada arete. Utilizaremos herramientas como la pinza de silicón, pinza cónica o punta redonda, pinza de corte, pinza lisa punta plana. Y utilizaremos el mandiril redondo en la medida número 6. También necesitaremos el redondeador de comenzaremos realizando nuestra base de los topos. Alisamos nuestro alambre y vamos a realizar el topo de la siguiente manera. Voy a hacerlo en la medida número 6. Dejo aproximadamente como 2 centímetros, coloco mi pulgar y voy a girar una vuelta completa y aproximadamente un 25% de la segunda vuelta para que quede de esta manera cuando lo tengo aquí corto y sigo con el otro es importante que cuando estamos haciendo los aretes cortemos las dos bases juntas todo lo vayamos haciendo al mismo al mismo ritmo los dos para que puedan quedar bastante iguales Coloco aquí aproximadamente 2 centímetros de distancia, giro, puedo medirlo con el anterior y corto. Mido acá, corto este excedente. Y ahora lo que me queda es hacer lo que va a ser nuestro pin acá atrás. Entonces tomo mi pinza, punta redonda, me coloco aquí encima, que me quede como a la mitad del arete. Y lo que voy a hacer es bajar de esta manera. Y luego me coloco acá, hago presión y levanto este pin que me quedó aquí atrás de esta manera ya tengo la base con su pin hacemos lo mismo con el otro arete ya tenemos nuestras dos bases y ahora lo que viene es trabajar con nuestro alambre calibre 26, 75 centímetros y vamos a utilizar unas piedritas calibre 4 milímetros que son las que vamos a colocar aquí alrededor lo primero que hacemos es introducir nuestro alambre de arriba hacia abajo dejando aproximadamente como 5 milímetros que es para hacer un amarre doy dos vueltitas con ese excedente quedando de esta manera y ahora comienzo a colocar mis piedritas una al lado de la otra me aseguro que cuando coloque la piedrita la tomo con mis dos dedos y le hago presión bajo el alambre lo introduzco por acá abajo yo lo introduzco así como una barriguita y después lo halo porque se me hace como más fácil lo saco y subo otra vez ya tengo mi primera piedrita Ahora voy con la segunda Igual Me posiciono acá Bajo mi alambre Lo coloco por acá Y halo Así voy a ir colocando Todas las pedritas Una al lado de la otra Ya tenemos nuestros jarete ya con todas nuestras piedras así nos vendría quedando los dos aretes ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro tejido trapasueño que no es nada más que cruzar todo este alambre de un extremo a otro prácticamente comenzamos así lo que hacemos es, introducimos el alambre en medio de dos piedritas y comenzamos a a buscar como el lugar donde queremos que vaya posicionándose. Giramos. Giramos. Vamos dando vueltas y él va ahí Y vamos viendo dónde nos vayan quedando espacios que queramos ir tapando. Vamos a colocar aquí. Y así hasta terminar todo este trocito de alambre. Ya cuando sabemos que queda muy cortico y que no me va a servir para dar otra vuelta. Lo que hago es que voy a dar dos vueltas. Y le voy a hacer presión como si fuese un nudito. Lo halo. Me ayudo con mi pincel plana. Luego que ya está listo, corto el excedente. Me aseguro. De que no vaya a quedar nada que nos lastime Y voy a continuar con el otro arete La misma forma Vamos a comenzar a tejer Cortamos el excedente Acomodamos nuestros pines Y así van quedando nuestros aretes Solo nos queda es redondear las puntas Tomamos nuestro redondeador, toco. colocamos el arete de esta manera y giramos. Igual lo hacemos con este. si nos quedan nuestros topos en tejido atrapasueño los puedes hacer en distintos colores en este caso utilicé plata en alambre con estos tonos por acá los tengo en tono jaspe madera también se ven muy lindos bueno no me queda más que decirles que espero les haya gustado el vídeo si quieren lo pueden realizar y me etiquetan en sus redes sociales eh, yo estoy en Instagram como Accesorios Analoy y en Facebook como Analoy Accesorios nos vemos en la próxima espero les haya gustado este proyecto si quieren saber más de mí me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram como @accesoriosanaloy y en Facebook como Analoy Accesorios nos vemos hasta la próxima